y vive, alimenta, oye, la, y así, sí. El tercer capítulo de Mientras tanto se llama Demarchitaciones y empieza con una cita. Una elegancia en la anarquía, una cierta desesperación, un cosmopolitismo... A un tiempo doloroso y confortable. Gertrude Strain Te escucho dormir al otro lado. De la pared el cielo estalla. Y en cada trueno la habitación, la ventana y la puerta están abiertas. La cama está hambrienta de mí en voz De tu voz alrededor y en mí. Necesito calor. Afuera llueve y está gris. Necesitas color. Yo quiero mi piel cubierta en piel con otra tu piel enredar mi mano en tu esternón sin prisa ni vértigo, ser sexo, domingo de lluvia y cucharas, desayuno y desayuno, sin sol casi como por obligación, como diversión, como el ejercicio para demostrarnos que estamos juntos porque queremos, elegimos y necesitamos sabernos, despiertos, genuinos y vivos, el uno y el otro a pesar del amor, Todavía el viento aúlla y la lluvia me arrulla cerca de la ventana. ¿De donde saqué la copa? Y la puse otra vez en la mesa, no fuera a ser cosa que en el guadañazo de la confusión se bebieran mi vino, buscando saborear el valor de las cosas. El chiste que no ríe, una pregunta que no interroga, un destino que no predigita. Mejor me voy. pues los jinetes acercándose y la lluvia... No me moja todavía. Varietal de verbos, racimos, de versos, de verbos conjugados en voz que se van, y sé, fueron sin querer volver a ser mordidos en tu lengua enredada de humo y distancia. Sin saber qué deparará mientras tanto. Y te veo en loop, voz en la pantalla quebrándome, a través de mí te recorro, te miro, te vuelo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 todo se construye y se destruye tan rápidamente Que no puedo dejar de sonreír Charlie García, parte de la religión Soy un verbo que atraviesa las veredas que mastica las tibiezas Un anhelo que recita lo que el aire resopla En la tempestad mirándose en el espejo Transcribo en pieles lo que el viento arrulla Lo que el rumor incita a orillas del mar Soy secretos anidados en lo que sí nos queda. Fui el murmullo laxo de lo que no vendrá. ¿A dónde vas? ¿Por qué de una cosa a la vez? ¿Por qué estás perdiendo el tiempo? ¿Qué esperás? Cuando el arroyo nos venga a buscar, nos tiene que encontrar nadando. La mística de la acción vestida de verano,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 de mientras tanto, la cita que inicia esa parte es de Fowil, del libro Mis Muertos Fans, y dice, cuando un imbécil se sabe predecible para sí, íntimamente se sabe predecible para todos. Consta de varios poemas, de los cuales voy a leer. Rociada de espuma de sol está, viniendo en acordes velados. Busco no palabras a través del espejo ser 2 es que veo y veo que todo está al revés ya no hay sombra, solo mira, cremallera de palabra y desnudez eclipsados por lunar la ocasión nos viste y los salvajes desviste el hambre a merced el sol se presta y las piernas vuelven mientras tanto la vida pasa letra a luz de media vela y el cuerpo reclama juguetes perdidos. En la lectura ves todo menos letras, no hay luz. Con la yema de los dedos es andar el braille de la piel y saludar el frenesí. No abras los ojos, decís. En este vals no medimos la distancia y la intensidad desmarca, libera. Una flor, otra flor. La oscuridad es dulce y no respira. Un viaje de gajos jugosos nos llena la boca. En el maquillaje de los versos. Los besos como un huracán detonan la bomba. Y el cuerpo es inundado. Desde adentro, como un mantra. Que atraviesa la calle a través de la ventana. Acá, allá, un día como hoy. En el tiempo en el que la casa haría una fiesta...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 de Incomunicados. En la esquina de la patria libertaria fluye la palabra. No los quiero ver y no me hace falta escuchar. Nada más. Por hoy no más preguntas. Historiado, inventariado, variopinto de tiempos. Incierto invento y no pienso en nada. A escribe y que respira y no recita sin dejar de pensar en la desencadenada melodía que cambia y salta de canción en canción antes que los libros, describiendo los olores como amantes. Nuestros colores, puntos de vista, actuar desde la respiración en la habitación sin sol, sexo. El texto es hablado, leído y se guarda en un cajón de madera de una mesa de luz a oscuras. No, hay historia, quiero decir, no hay la historia, no hay, no hay una historia, hay. No siempre es igual, no, no siempre fue igual, porque la historia las ganan los que la escriben. Todo el tiempo es de y quieto el amor, seco, impreso.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 Duel, la ventana, el reflejo, poder voluptuoso de no saber el nombre, no reconocer el rostro. Las líneas de la cara dibujan lo desconocido, doblan el vidrio en la esquina ochada para hoy. La avenida de se encuentra para oír, un buscado ilusión se revela cuando el auto estacionó en es las luces Y lo desconocido es a que duele el tanto el como también lo lejos. Duele la caída, duele la sangre, duele el cuerpo, el vacío, duele el silencio, duele tu voz. Vuelvo sobre canciones ajenas a cabalgar para salir del desierto de las estructuras. Canciones ajenas que no hay que confundir con canciones que me hubiera gustado escribir. Otra vez me rodea la búsqueda de una voz que ya no duele. Hoy lo que duele es el sueño. Caer, rendirse y ser entregado a los pies de la leyenda del no dormir. Son unos 10 o 15 minutos para poder estar acá otra vez. Por favor, en estos 15 minutos no me toques. Me no me mires, por favor. Es el llamado de atención del entresueño. Abro el cuaderno y encuentro una nota que no quedará fuera del libro. La mastico, la releo. El tiempos adverbios cierro mi cuaderno, miro hacia afuera. Adentro somos anotadores. Abro el cuaderno y lo confirmo. Sobre canciones ajenas así empecé a escribir. Cabalgué sobre sus melodías con mis modales, contando mi histeria, cantando mis formas. No busqué la perfección. Es más de una profundidad, me mareé, pero el ir y venir como por entre surcos. A veces en círculos. ¿En trípetos? Sí. Sent también, sin embargo, todavía no descubro ¿Por qué soy un Jerónimo? El hondo bajo fondo Donde el barro se subleva Iconoclasta Mítico Irreverente Irrespetuoso Irresponsable Adorable Repulsivo Heroico Cáustico Épico Contradictorio En algunos años Más de uno Os harán pensar que no fuiste de verdad que hubiera sido imposible que una persona generara tanto amor, odio controversia hasta incluso el paso del tiempo y la eternidad jugarán con vos incluyéndote en la mitología de los antiguos pero habremos algunos que hemos sembrado el relato de que fuiste cierto de verdad de carnes y huesos. De mientras tanto, capítulo 7, Todo lo que beso es, con una cita de María Moreno. A medida que envejezco, siento que me voy convirtiendo en una palabra. Permeable a que las ideas transcurrisen por el cuerpo, un pulso feroz se apoderó de vos. Tus ojos como en un parpadeo se hicieron verbo, tus textos me llaman, pares maridables de inspiraciones y coso. También licuados de banana con leche y panqueques de dulce de leche. Te brindo a los ojos, me brindo a tu voz, acción poética. Poética de la acción, tu escritura a mano, tu verbo en el barro de la incomunicación. Ya nadie entenderá lo que pasó en el umbral aquel. Saliste a caminar pensando en no volver y sin mirar atrás saltaste del mar de la certeza. Al filo de la cruda ingenuidad y... Declamo en estas palabras mi palabrismo. Sorteo con palabras el abismo Hoy, vos después me lees y masticas mi lengua Escalo a tus ojeras en busca de la verdad Testimonio, desde la humedad fui paria y mendigo de tus versos urgentes Ventrílo cuo vicioso de tu forma de hablar Todavía mastico melodías como un ser concreto Navego en ultramares ciegos De la negra y reaccionaria negra alcantarilla de mi memoria La nostalgia es la que asesina cada rayo de este sol Subo para verte Y mientras escribo Sigo para vos ahí Subo las escaleras Con la única y no sincera necesidad de verte De acercarme De sentirte reír Declarar, declararte Declarar ante vos Nada que agregar Nada que alegar No hay oscuras intenciones No en mí Y cierra con una cita Teo, decididamente no soy pasajista Cuando pinte paisajes Estos siempre olerán la figura Cartas a Teo Vincent van Gogh. Y cuando das vuelta a la página, te das cuenta de que habías terminado el capítulo y cerrás el libro con el lápiz dentro como señalador. Te dis permiso y te bajás con la velocidad suficiente para llegar a tu casa y seguir leyendo, pero con la tranquilidad que pudiste llegar con la lectura a tiempo. Se relee muchas veces en busca de esas sensaciones que quedaron ahí, entre las hojas en los olores de las manos transpiradas en el colectivo cuando tenés que bajar en la parada siguiente y lo que estás leyendo está bueno y el frenesí de leerlo lo suficientemente rápido y subir y bajar la mirada casi sin pestañear para no perderse nada y que ¿cuánto falta? bajar la mirada otra vez y buscar las últimas palabras que estabas leyendo el dedo señala flores abiertas sin importar cuánto tiempo sea lo que dure pero eso ya lo habías leído el colectivo avanza y tenés que bajar levantás la vista y ves que el colectivo parece haber retrocedido unos 20 metros y entonces bajás la mirada otra vez y ves que al pie página marcado con lápiz en el margen sin la nostalgia de la memoria dice vertebré el espíritu de lo sagrado en detalles en los pliegues en la pregunta como motor en el entusiasmo de la frustración y la duda, en la distancia de la piel y la cercanía de las bocas. Marco negras en el piano, otra vez fotos de Bangkok. Miro la pared al sur y recuerdo tu ardor al sol, en la biblioteca, un molino azul. Y la mañana, coda de una noche estrellada, de habitaciones en las que no siempre jugaba ser yo. Cuento cuatro y no me acuerdo ya ni de mi voz. Murmuran sin piedad a mi alrededor esquirlas suaves de tu piel. Humedad es el tarareo latente en el palacio de invierno. Retazos de aquel papel girasol encendido en fuego. Montparnasse, Jean-Michel, Jules et Jim Sacre-Cœur. Callejón que la palabra alumbra. Sonidos, ecos que vuelven, laten y se van. Avant-garde, Maupassant, Laissez, Fer, Serge, Gainsbourg. Otra vez Jumbo, Rules, Morrison, Perry, El Asien. Y a los pies Buenos Aires, en el sol, Arlène. Y es la luz que ilumina en espiral cuando la calle arde. Los recuerdos vuelan y laten otra vez en el sillón. Marco negras en el piano, y no recuerdo ya ni mi voz. Miro la pared, y otra vez fotos de Van Gogh.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 Arrulla la canción que cantarás después. Desintegración de la retina cansada, de la rutina agujereada. Y hoy, tal como ayer, digo que mejor me voy. En la selva se adelantó la luna. Llegaste de madrugada, tu cara armada en mis ojos. Con tu tiempo, largo aliento, de ciudad en ciudad. Escenario abierto, de sonrisa ancha y tu remera de fuego. ¿Te acordás? ¿Cómo no? Adelante, de flores a cualquier lugar. Tu cama de reojo, el balcón ambiento, fernet hielo y tu remera de pobo. Al tacto de tus ojos circundé. Entrevistados fuimos más de una vez. Y ya no, ya no hay palabras. Tan solo un libro o dos. Y tu remera de pobo. Extraño mirarte los dedos cruzados tu voz a mí y quebrar el tabú en los pliegues de las sombras del estudio al sur y tu remera de pobre. El levantamiento llama, clama por mí. La palabra empuña las pisadas que el viento del este trazó en silencio, que el camino trajo. La llama da y levanta. Miento si digo que no quema. Arde. El sueño combate cuerpo a cuerpo la responsabilidad de estar despierto.